Ya estamos listos en el Living para recibir a nuestros próximos invitados sí. que dicen, estamos nerviosos. No, claro, pero claro, vuelan claro. en avión. A ver, claro. escuchame una cosa, ¿cómo van a estar nerviosos? No pueden tener Le damos la bienvenida a Jorge Fontela, que es piloto instructor <risa> de avión, por supuesto, del Aero Club de Mendoza y además su alumno Mauro Gianportoni. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Ya rompimos Bien. el hielo? Eh, estamos en eso. Estamos sí. en eso. No, Chicos, no, pero escúchenme una cosa, ustedes <risa> vuelan por los aires. Es claro. una situación de riesgo donde hay que estar súper concentrados y les da miedo venir a la tele. escúchame, a ver, es no puede fácil. ser así. <risa> <risa> es, mucho <más> fácil. <risa> es mucho más fácil pilotear un avión, mira. Mucho bueno, Jorge, ¿hace muy cuántos muy años en el mundo de la aviación ya? Me van a sacar la edad muy fácilmente. <risa> <risa> en el 94 comencé el curso. Ajá, Ajá, muy bien. Y acá en el Aeroclub, en el Aeroclub Mendoza. Perfecto. Que es a, lo, a los que estamos representando en este momento. Y ahora como profe. Enseñando. Y ahora como profe, así que muy contento, muy contento porque mmm, se vive de una manera u otra todo lo que todo lo que uno aprendió, este, claro. lo que vivía mi instructor uh -huh. conmigo, que yo creí que estaba tal vez muy tranquilo, y ahora eh, comprendo absolutamente todo lo que hacía, lo que hacía eh, uh -huh. mi instructor, lo que. Claro. Bueno, ahora es lo mismo, trato uh -huh. de transmitir. ¿Y para qué se preparan puntualmente? ¿Para ser pilotos? ¿De qué tipo de aviaciones? ¿De, de aviones grandes? Eh, ¿Comerciales? ¿Cómo es? La carrera, o, o, la es? carrera eh, comienza, bueno, es muy, es muy lindo, nos preparamos, somos civiles, uh -huh. eh, es un aeroclub, es un club social, uh -huh. donde se puede, la edad mínima es eh, 16 años y 9 meses, no tengo ni idea con cuánto se puede sacar el registro de conducir. Un automóvil, pero. Eh, con, 18. ¿Con 18? Con 18, bueno, ah, acá con 16, ya 16 puede volar. años ah, y 9 meses uno ya puede iniciar puede iniciar el curso. ¿Y tienen alumnos así de los más chiquitos sí, con esa edad? Y 17, Mira. tal vez no empiezan justo con eso, pero claro. eh, hay uh -huh. gente que viene con, eh, con chicos de 13, 14, 15 años, quieren ser piloto, bueno, te quedan. ¿Qué? Dos años, tres años. Los añitos, sí. ¿no? No, sí. Estoy <risa> sí, Así que bueno, nosotros preparamos el curso que hacemos desde eh, piloto privado de avión, Ajá. que son 40 horas de vuelo. Primero hay que hacer un, un examen psicofísico, Ajá. el paso previo. Sí. Posterior a eso, van al aeroclub, se empiezan unos trámites muy simples como llevar una foto carnet, uh -huh. el certificado de estudios. Y se comienza a volar. Se comienzan con las horas que son 40 horas de vuelo. Ahí están divididos en varias etapas. Hay horas de, donde se vuela siempre... No siempre, está con el instructor en el comienzo, pues la ¿Sí? adaptación al avión y la adaptación al vuelo. Y hasta que llega un momento que es el, el, el, el vuelo solo. Ah, wow. ¿Vos ya hiciste algún vuelo solo, Sí, el vuelo solo. Uy, ¿y qué qué, ¿cómo fue esa experiencia? Fue lindo, fue fue una sensación bastante linda. No? Por el tema de que yo <risa> aterricé y dije, me dice se voló solo, bueno, ahí, Entonces fui hasta la cabecera de la pista Ajá. y salí solo. Ya ahí es otra cosa, ya no. Uy, va a salir. Ya queda, te queda toda la responsabilidad ahí en, en vos. Claro. ¿no? claro. Y tenés que estar 100% concentrado, me imagino, claro. en ese momento. No se te puede escapar ningún no. detalle. Porque... Lo que pasa es que te perdés mucho en los paisajes. Ah, no. Tiene Tienes... Tienes... <risas> una vista completamente bien. distinta ah, entonces, Los instrumentos sí, <risas> <risas> Y ¿cuál? es eh, el visualizar. recorrido Que hacen por ejemplo en estas prácticas Porque nosotros, muchas veces los que somos de la zona de Lucas ah, sí. Los vemos pasar y demás por Bueno nosotros van? hay el, el curso que son El vuelo, eh, vuelo con in, eh, instructor El vuelo solo, también hay vuelos de navegación Que están dentro del curso uh -huh. eh, Dentro de las primeras horas volamos en, nosotros le llamamos áreas de trabajo, Ajá. que eh, puede ser el Parque General San Martín, mm. eh, nos vamos al sur del río Mendoza, mm. que son todos lugares que están alejados de, de la aproximación de los aviones comerciales a, al aeropuerto de Mendoza, al Plumerillo. Bien. Entonces siempre nos quedamos por ahí haciendo maniobras. Al principio, el primer vuelo, eh, está más tiempo en el piso que en el aire, porque cuando viene alguien por primera vez... Eh, bueno, todo, todo esto que estoy sí. hablando, él lo vivió. Uno le enseña a hacer el chequeo prevuelo. Ah, el vuelo casi como que comienza ahí. Uh -huh. Tiene que dejar todo en condiciones y listo para que después sea un vuelo seguro. ¿Y qué tienen claro. en cuenta, por ejemplo, en ese momento? ¿Qué es lo que chequean Nosotros tenemos el eh, todos los aviones, eh, como este que estamos viendo ahora, que es el Petrel. Este uh -huh. es nuestro avión escuela, que es un avión biplaza. Tiene una lista de, de, de, de, de chequeo previo. Uno va leyendo todos los ítems Ajá. Sí. y empieza a chequear los alerones, mm. el flap. Eh, claro, que esto todo en condiciones. Todo todo en condiciones los instrumentos. Eh, bueno, sí. todo, todo, todo absolutamente todas las, las condiciones generales del, del avión. ¿Y estos aviones con los que practican, tienen capacidad para el estudiante y el instructor? Claro, sacamos. Bien, ¿Y, ¿Y cómo cuando están en el aire ya? ¿Cómo lo van manejando eso? ¿Cómo lo el, el primer vuelo El primer vuelo es un paseo. El okay. primer vuelo. ¿Dónde piloteas vos. No. Ah, ah ya piloteé Ya arranca. Sí, sí, sí. Eh, no, el por lo Romero... menos. Claro. Qué Claro, claro porque tiene doble vez. comando. Sí. Tienen doble comando. Ah, sí. sí. ah. Tienen doble comando. Y, y particularmente lo que me pasó a mí es que mi primer instructor, que siempre uno lo tiene claro, <risa> obvio, <risa> de claro. referente sí, claro. arriba. Mi primer instructor, cuando yo llegué al aeroclub, eh, primero que miraba el avión y decía, uy, esto me gustaban los aviones chiquitos pero siempre uno ve los aviones grandes entonces eh, dije de esto de qué se trata y, y bueno y en, en esto vamos a volar mm. bueno él me dejó despegar por primera vez me dijo mira vas a tirar acá mira el velocímetro y salimos wow. <risa> eso hice yo bueno, es si a uno le da miedo cuando tiene que poner primera cuando arrancan el auto, <risa> <me imagino, risa> de Las primeras cinco horas, las primeras horas uno transpira, siente como Uf, cae la sí, bota de transpiración. Eso mínimo. Bueno, después de eso, claro, después de eso, uh, el, el primer vuelo es un paseo como para saber uh -huh. eh, cómo se, se comanda uh -huh. el, el, el avión, que bueno, cómo se asciende, se desciende, uh -huh. se vira. Uh -huh. Después de eso, una aterriza es 20 minutos, 25 minutos. El próximo vuelo ahí ya viene lo, lo no más firmes. serio: que empiezan las maniobras, empezar ah. la adaptación al avión. Claro. Así que, bueno, con virajes, eh, mantener velocidades, bueno, y todo lo lo que indica el curso. Nosotros tenemos uh -huh. un plan de estudio, tenemos un, un libro de, de, de, de que va se va, vamos chequeando cómo viene avanzando claro, el alumno. Formación técnica y claro, práctica, claro. me imagino. También en cursos para. teóricos. Claro. Porque después a las 40 horas se recibe uno de piloto privado de avión. Uh -huh. ¿Vos ya es? te recibiste o es, te faltan unas horitas? Estoy con 38 horas todavía. ¡Ah! ahí. faltan dos? Estamos pidiendo el examen. Estamos ahí, estamos. estamos Muy bien. bien. ¿Y, sí. qué, y, y el examen final para que los chicos se reciban, ¿lo dan ustedes o hay un organismo eh, internacional claro, no, o nacional viene, que lo tenga que avalar? Nacional, viene un ah, inspector, nacional. viene un inspector, cuando ya se ve que están todos, Ajá. ahora vamos a presentar cuatro alumnos, está Bien. por pedir el examen para cuatro Ajá. alumnos y bueno, viene el inspector, primero es un examen eh, teórico, son 100 preguntas, se aprueba ese examen, nosotros ya en el curso también vemos, pues hay, son distintas materias, metero, eh, meteorología, aerodinámica, mm -hmm. motores, claro, todos es que los conocimientos básicos. Eh, de todas maneras, cuando uno se recibe hay muchas edades, entonces hay gente que quiere hacer carrera, como uh -huh. el chico de 17 años, y hay muchísimas personas que son profesionales, uh -huh. y, uh, yo quería ser piloto. Entonces, bueno, estás a tiempo. Claro. Bueno, lo tenemos el ejemplo que es eso de Antonio Laje, ¿viste? El periodista sí, claro. que lleva hasta doble vida entre sus horas como piloto y también en la televisión. Y también en la televisión, exactamente. ¿Cuál es tu idea, por ejemplo, Mauro? ¿Dedicarte full a esto? Sí, me gusta mucho esto, me gusta mucho. ¿Y con qué soñas? ¿En dónde te proyectas? Eh, me gusta mucho lo que es la fumigación. Ajá. Lo que es fumigación, así Ajá. en los campos, me gusta. perfecto Y después, como todo sueño, ¿no? Eh, un avión de línea. De claro, línea claro, piloto claro. comercial Exacto. se le llama. Sí, piloto de comercial es la licencia. Ah, ok. Es la que te habilita a trabajar. Uh -huh. eh, uh -huh. Y después, bueno, tenemos, lo bueno de la, de la aviación es uh -huh. como muchas profesiones que tienen tal vez ramas. No sé claro, claro decir. otro examen quizás. Sí, claro, él, él nombró la fumigación. Acá en Mendoza sí. no se conoce, pero si uno va a Provincia de Buenos Aires, Santa Fe... Sí, claro. O en el norte. O en el norte Ahí está. Todavía se usa Y hay pilotos que dicen Yo quiero ser fumigador Yo no quiero llegar a la línea aérea Les quiero hacer dos preguntas Bien cortitas para, para cerrar Pero que me gustaría que, que estén presentes Quizás medio indiscreta ¿A cuánto está la hora de vuelo? Porque siempre se dice Bueno, yo sueño con ser piloto Pero se sabe que es una actividad Cara, ¿no? De, de encararse Uno sí. quiere estudiar Si uno quiere formarse Y más o menos La, la hora de vuelo 10 mil pesos claro. Más o menos Así que bueno Tiene que estar uno como Seguro que le va a gustar. ¿no? Seguro que Tenemos, te nosotros, por ejemplo, hacemos vuelo de bautismo, si, si están todos invitados a ir al, al aeroclub. A la, Vamos, ¿Yendo? ¿te animás? No. No eh, <risa> hacemos vuelos de bautismo como para que uno vea si, si lo claro, quieren encarar, si realmente, si, claro, que, te si, si realmente a uno le gusta para, para seguir o sea, con la profesión atrás uh -huh. como pasajero claro que la adelante claro ¿no? ¿Y lo que, que es, tener es, todo claro. a cargo claro. No, claro, gran otra presión bueno Eso chicos la verdad cosas. que podíamos sí. seguir charlando por horas porque sí, no deja de ser lindo. una actividad eh, apasionante novedosa curiosa con muchísimo para preguntarles así que bueno les agradecemos por haber venido bueno, Jorge a eh, bueno por a, acercarnos toda esta información y éxitos Mauro en estas dos salidas sí, que, te quiero, ahorita, todo ahorita, todo que lo le quedan de vuelo todos los éxitos para tu carrera